En esta tercera lección del módulo 2 vamos a ver cómo los primeros artistas falleros creaban sus ninots articulando diferentes piezas que iban montando iban engranando en un conjunto único. Digamos que la figura articulada que luego vestían literalmente con ropas y otro tipo de complementos en desuso estaba formada básicamente por un esqueleto interno que nos hace referencia a ...a esos styles o a esos Stotch de los que hemos hablado anteriormente... ...compuesto por un armazón de madera y con diferentes materiales de relleno... ...recordemos la paja, el cartón, las telas... ...luego por otra parte el cartón piedra que como también hemos visto... ...irrumpe fuertemente a través de la industria juguetera... ...y de toda la tradición del barroco efímero... ...que se desarrolla en Valencia especialmente en los siglos XVII y XVIII... Y por otra parte, la técnica ceroplástica, que no es otra cosa que las cabezas y las manos realizadas con cera. En esta imagen vemos, aunque están desvestidas, desprovistas de su, de su envoltura final con traje, vemos de qué manera se articulaban todas estas piezas, todos estos elementos. Vemos cómo las carnaciones, lo que son las cabezas y las manos, están realizadas en cera, mientras el esqueleto interno utiliza esa armadura de madera al cual, a la cual se le van eh, añadiendo o se le van eh, incorporando otro tipo de materiales como las telas y la paja. El cartón en estos momentos adquiere una importancia relativamente significante puesto que aunque no son un, como soporte no va a ser visto, sino que la cera en este momento tiene mayor importancia, sí que conforma internamente diferentes volúmenes que se van a utilizar para hacer tipos de personajes más altos, más bajos, más o menos voluminosos. También el cartón adquiere cierta importancia al, al, en el momento de utilizarlo como... Eh, soporte directo, trabajarlo humedecido con engrudos de harina y agua que se van a incorporar directamente sobre diferentes estructuras de madera para conformar estructuras un poco mmm, más grandes. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la cera, como hemos comentado, se convierte en el material para la conformación de cabezas y manos de carnaciones se utilizaba la calidez que aporta la cera para imitar las carnaciones de los tipos naturalistas. En este caso, la pintura al óleo, simplemente extendida a modo de veladura sobre la, la cera, le aporta esa, ese acabado final. Vemos cómo las estructuras, los primeros ninots, eh, responden a este modelo. Las, las cabezas y las manos de cera estructuras internas de madera y telas, y otro tipo de materiales que luego son vestidos. En cualquier caso, siempre se parte de un primer modelado en barro. Este modelado en barro sirve para la extracción de moldes de escayola, a través de los cuales se van a extraer las diferentes piezas de cartón o las diferentes piezas de cera, de manera que el artista fallero se convierte en un compositor mmm, a la manera de, las, de, de los escultores o de los imagineros de las imágenes de vestir que van articulando diferentes elementos hasta conseguir un, una figura, un ninot eh, representativo.